En este módulo vamos a ver eh, algunas formas de, de realizar un mapping. Digo algunas formas y vamos a ver en especial una, porque no hay una sola, sino que siempre hay distintas formas depende del software que utilicen. Incluso desde la arena hay distintas maneras. Aquí vamos a ver una que es bastante completa y sencilla para realizar, por ejemplo, un mapping con una salida hacia un solo proyector, digamos, pero que queremos, como, eh, dividir eh, y tirar distintas señales y distintos videos a distintas partes de, ya sea eh, las formas que tengamos, la construcción que tengamos eh, o, bueno, en este caso tenemos dos rectángulos eh, en vertical, ¿no? Entonces, lo primero que van a hacer es... Bien, nosotros teníamos, sabemos que nuestra salida de proyección es 1.280 por 1024. En el caso de que no sepamos eh, de, qué, de qué medidas son eh, la superficie a proyectar, hay una forma como un poco más didáctica y práctica, digamos manual, de hacer la, el enmascarado de lo que estamos proyectando. En el menú superior, en las salidas, en output, vamos al Advance, al Output Advance. Eh, y aquí vamos a ver que tenemos output y input. En principio vamos a siempre estar sobre la pestaña Input Selection. Eh, tener mucho cuidado porque siempre una se confunde o va de una a otra. En el Input Selection... Vamos a ver que nos aparecen un slice. Este slice es lo que nosotras vamos a, a, vamos a generar, cuantos slice queramos, para lograr una, una distintas o, digamos, múltiples proyecciones. Y esto puede ser, o sea, esto va a ser el contenedor de nuestros contenidos. Y puede ser que contenga tanto la composición como también los layers uno le puede aplicar la cantidad de layers o composiciones que quiera. En este caso, como tenemos dos rectángulos verticales y no sabemos las medidas, vamos a hacer, principio, eh, dos slides vamos a tener. Vamos a duplicarlo. Eh, con el botón derecho, ponemos duplicate. Al uno, vamos a... De aquí puede, se pueden correr y mover los slides. Y vamos a generar como dos rectángulos. Como no tenemos las medidas exactas, los estamos haciendo en principio a ojo y luego lo vamos a acomodar en la proyección. Si tuviéramos las medidas exactas según nuestra resolución, de aquí en el ancho y en el alto, podemos configurarlo directamente con la resolución que queramos. Vamos a tomar el slide 2 ahora y vamos a generar... otro rectángulo. En este caso, el slide 1 es 640 por 914. Y aquí, en realidad, le vamos a poner igual, 640 por 914. Bien, una vez que tenemos los slides ya configurados, eh, desde presets, se pon, lo, lo, lo salvamos. Lo salvamos con el nombre que queremos. Map. 1. Es importante salvarlo porque de esta manera ustedes pueden volver a abrir el proyecto y desde, este mismo, desde esta misma pestaña, eh, volver a importar esta configuración, así sea que la estén realizando en otro lugar distinto. Save and close. Y cerramos por ahora aquí en las, las, las, las propiedades de avanzadas del mapping. Bien. Una vez que estamos acá, vamos a decirle a, tenemos tres, tres composiciones, tres layers, digamos. Eh, layer 1, vamos a ir a efectos y le vamos a poner slice Transform. De esta manera, cuando en el layer ponemos el Slide Transform, nos va a aparecer esta configuración. Y de esta manera podemos decirle que eh, el slide sea a qué, a qué corresponda, si al eh, slide izquierdo o al rectángulo izquierdo o al is, is, rectángulo derecho. Lo que podemos hacer para tenerlo un poquito más específico es, aquí al slide 1 le vamos a poner eh, derecha y al slide 2 le vamos a poner izquierda. Eh, vamos a hacer otro slide más, que vamos lo vamos a poner como, vamos a duplicar y vamos a ponerlo como, no, miento, eso no lo vamos a hacer. Lo del tercer slide lo borran. <risa> eh, bien. Tenemos izquierda y derecha. Una vez que en el layer 1 depositamos eh, el slide transform, vamos a ir a, a en la barra de menú superior en ver o view ponemos Show Slice para que de esta forma nos muestre, ahí ya está activado, de esta forma nos muestre en las pestañas de la derecha de nuestro software y display, eh, todos los slides que hemos creado. Cuando vamos a la pestaña vemos que Screen1 tiene izquierda y derecha. Entonces, en el Layer 1, una vez que depositamos, eh, eh, eh, agregamos digamos, el efecto que es Slide Transform, le vamos a decir al layer 1 que es el rectángulo derecho. En el layer 2, lo mismo. Slide Transform, lo depositamos en el layer, digamos, lo aplicamos. Una vez que lo aplicamos, vamos a slice y le decimos que es el izquierdo. Y en el layer 3, Igual, Slice Transform, lo aplicamos al Layer 3. Una vez que lo aplicamos, vamos a Slice y vamos a eh, aplicarle ambas pantallas, la izquierda y la derecha. Ahí aparecen izquierda y derecha. Por lo pronto ahora no tenemos, no, no vemos nada en la salida. Vemos que está full. Entonces, ahora vamos al Advance nuevamente y vamos a ir, ahora sí, al Output. Bien, en el Output vamos a ver que tenemos un formato que es eh, Show in Output y ponemos Show slide Grid. De esta manera podemos ver eh, nuestro slide 1 y el slide derecha, digamos. Vemos derecha y salida, izquierda y derecha. Entonces, ahora tenemos que ajustar nuestros slides al tamaño correspondiente de cada rectángulo vertical que tenemos en la pared. Hay una forma de hacerlo que es, bien, o moviendo por completo o con shift se mueve en escala, en el cuadrado, más bien vamos a tener un cuadrado, o se pueden editar los puntos. Eh, de esta forma podemos, Tocar cada, cada máscara, cada, cada punto, cada vértice, cada esquina eh, de manera independiente. Entonces, una vez que tenemos el izquierdo, vamos a... A mapear y vamos a generar exactamente el eh, rectángulo vertical, el rectángulo vertical que tenemos en nuestra superficie. Bien, eso es el izquierdo y ahora vamos a ver el derecho. El de hecho, perfecto, siempre hay que ver que en este caso es difícil hacerlo de una persona sola, siempre está bueno tener a alguien con quien ir eh, viendo si se. Se está bien mapeado o no. Y ver como aquí tenemos la grilla, ver que las líneas de la grilla, las verticales y las eh, horizontales, queden alineadas, digamos, no, no en diagonal. Porque si estuvieran en diagonal, nuestro material va a salir eh, deformado. Entonces, por eso es importante esta grilla que ponemos aquí en, el, en la salida, en el output para que el material no nos quede, deforme, digamos, no quede deformado y quede con su relación de aspecto correspondiente. Ponemos save and close una vez que tenemos. Bien, save. Y ahora, vamos a ver, en el layer 1, eh, habíamos dicho que era nuestro derecha. Y ahí tenemos nuestra. Eh, material derecho En el layer 2 dijimos que Era el, el Izquierdo sí. Le ponemos ahí está el izquierdo Este este, Le vamos a poner Siempre Fill o Stretch No, stretch no sería, sería fill Si sí, tiro también un color aquí Va a quedar. Esta, esta imagen es un poco más pequeña, por eso queda más pequeña, pero siempre se puede ajustar del clip, de las características del clip independiente. Si tiramos un color o un estrobo, igual. El estrobo le vamos a poder fill, stretch, y ahí está. Eh, y en el layer 3 pusimos composición, por lo tanto, las dos layers, las dos izquierda y derecha, tanto la izquierda el de, y el slide izquierdo y el slide derecho están eh, configurados. Entonces, de esta manera podemos, entre los distintos tipos de layers, generar las combinaciones que queramos. Entonces, tenemos layer 1, layer 2 y layer 3 ya configurados de esta manera como izquierdo, derecho y la composición completa. Esta es una de las, de las formas eh, que hay, para generar un mapping, eh, si, queremos, si queremos en nuestra superficie disponer de distintos tipos de, de superficies dentro de la misma proyección, esto es solo con un proyector. En este caso también se puede jugar con texto, bien sea izquierda bueno y así.